Son casos, casos, casos, casos, y que van relacionando todo lo que él plantea, bueno, de la mano a Alicia que habla todo de la, de la legalidad con un purista etcétera, etc. Que, pero que son los que elaboran las categorías, después las usa en sus textos. ¿no? Entonces, yo, él ahí ha trabajado bastante el tema de la crítica, incluso es una crítica de Freud, y de le hace críticas porque este tema de la totalidad social, y aquí lo quiero ya retomar, eh, Dice, tal parece que a veces cuando estudiamos en la totalidad social y nuestros resultados de investigación deben ser totalizantes y ahí es una crítica al término este de totalizante cuidado porque podemos generar unos universales que se han impuesto como homogenicen la realidad es porque bueno, como estamos en la totalidad social lo que estamos diciendo es la verdad, entre comillas ¿no? entonces hace una crítica y, y que hay que tener mucho cuidado con que realmente seamos autocríticos a la hora y es uno de los aportes que le hace a la razón crítica seamos autocríticos a la hora de la investigación ¿autocríticos de qué? pues de nuestros contextos, de nuestras historias como investigadores nosotros somos parte de todos esos procesos nosotros estamos... a mí, a mí esta cosa de es sujeto, objeto, relación de investiga, ¿sí? de la epistemología sí es muy bonita, pero nosotros somos parte de los procesos y eso se está diciendo desde la hermanéutica de William Dilthey en el siglo XIX eh, eh, frente al positivismo eh, filosófico de Augusto Kohn, Emil Durkheim, etc. Ellos ya, eh, sobre todo alemanes, ingleses, sobre todo alemanes criticaron mucho a los franceses en esto y dijeron, a ver, no, pero no hay leyes, no hay, no todo, no, no hay leyes en conocimiento social, etc. Entonces, lo que quiero decir con esto es que evidentemente eh, esto se ha ido aumentando y, y, y eh, profundizando en los estudios yo le recomendaría ese texto de Boaventura y ahí hace todo ese análisis de la autocrítica para hacer lo más, objetivo posible, o, lo más objetivos y objetivas posibles eh, cuando uno se mete a estudiar, por ejemplo, el campo hay un proceso de identificación muy fuerte y eso está clarísimo ¿Y qué, qué, qué tienes que hacer? ahí no tengo proceso de identificación! No, no, el proceso de identificación está, punto. No es, no lo, me lo quiero quitar, no, eso no existe. Lo que tenemos es que pensar y hacernos también nosotros cuestionamientos acerca de las de, la, de lo que nosotros suponemos que, que es lo que lo que estamos concluyendo en el estudio, ¿no? Eh, porque el, yo conozco colegas nuestros que trabajan en procesos comunitarios y llevan siete, ocho, nueve años interactuando. ¿A poco no generas un proceso de interacción? Incluso afectividad Incluso de, de, de, ningún movimiento social es homogéneo Va a tener fracturas, complejidades Y evidentemente, tú, tú, tú, tú, si estás adentro, tienes que tomar parte Si es investigación, si es participativa, tienes que tomar parte No vas a estar fuera, no estás fuera Entonces todo eso, un poco el diálogo de sí, sí Razón crítica, cuidado, que sean elementos totalizantes Pero mucha autocrítica de uno mismo y de todos estos procesos, pero no, no, de, no, no de lo que estás investigando, es de ti, es sobre todo lo que estás. Pero bueno, dije la tercera parte de la razón crítica y no hablé de las dos primeras. A ver, la primera es, muy, es la que más conocemos, que es, sería es eh, la posición crítica ante los fenómenos que están sucediendo en la sociedad. ¿no? Uno tiene la posición de, de que se le llama epistemología, criticismo, que es decir, a ver, lo que está sucediendo no está bien y hay que, hay que debatirlo, cuestionarlo y, y, y no es un solo, solamente por sentido común, sino incluso asumir una posición. Eh, vamos a decir, ¿cuál sería la mejor palabra? Una posición es que sería una posición crítica, pero sería redundante. Eh, consciente de que, de que en lo que vas a tratar como fenómeno, evidentemente hay una problemática social y lo vas a criticar qué es lo que sucede, qué es lo que nos dicen por ejemplo, qué es lo que está regulado, vamos a criticar las normas cómo funciona esa normativa, vamos a criticarlas eh, cómo vemos el movimiento de los actores sociales también asumir una posición de, de crítica ante todo lo que vayamos percibiendo sobre el fenómeno que es criticar las cosas que estamos eh, investigando ¿no? en un segundo momento esta razón crítica y eso es una crítica también para la crítica de Frankfurt la redundancia varias veces la palabra ellos se quedan en esta noción de dialéctica negativa ¿no? de ver las contradicciones y lo negativo que sucede en la sociedad pero no hacen una propuesta que es lo que sí asume y lo asume muy bien el pensamiento jurídico crítico vamos a así criticar pero vamos a reconstruir en positivo otras formas de ver lo que estemos investigando. Si es el derecho, si son los derechos, si son los actores sociales, si son las relaciones que se pueden dar entre actores sociales, ¿no? eh, si son movimientos sociolegales, como le querramos llamar y lo que estemos investigando. Eh, si, son lo, si son estos pueblos en cuestiones de identidad, eh, vamos, no solo vamos a asumir la acusión crítica, sino también vamos a pensar eh, una reconstrucción de otras formas de ver lo, lo que nos domina o lo que nos oprime y, y esto es muy relevante porque a veces nos quedamos en bueno, el derecho es capitalista porque eh, tiene tales funciones y vamos haciendo todo el proceso analítico crítico y decimos bueno, pero pensemos otro derecho no por ejemplo pensemos otras formas de hacer el derecho o pensemos si las otras formas que tienen los pueblos vienen a hacer eh, de sus juridicidades son alternativas o no puede haber do dominaciones y puede haber no, no, espacios de, de no dominación de no opresión entonces eso es importante no, no, no quedarnos en, en, la, en la parte vamos a decir que nosotros le llamamos negativa del proceso sino pasar una reconstrucción positiva de la vida y esto es muy relevante porque eh, hay pensamientos críticos que se quedan en la primera parte, muchos y la historia no, no te habla esta segunda parte nunca y esto más bien lo ha hablado el pensamiento jurídico-crítico latinoamericano. ¿Por qué? Le interesa mucho el pensamiento jurídico-crítico latinoamericano hablar de esto porque nosotros pensamos siempre que el derecho tiene que tener un espacio de uso por los grupos grupo de movimientos sociales y no solamente podemos pensar que es un instrumento de dominación de la clase de poder. Si se lo dejamos a ellos, pues les entregamos también todo lo demás, Y si le das todo, todo el, al poder y a la opresión y a los grupos dominantes, a las clases y a las élites, las clases políticas en el poder o a las élites políticas, pues no, pues hay que disputar, son, son fenómenos sociales, hay, son campos de disputa. Entonces, son campos de disputa, no es que tú, es mío es tuyo, es un campo de disputa, es un proceso social. No es mío ni es tuyo, es, es un medio en el cual vamos a estar interactuando los grupos, los que tenemos, los que no tienen, todos. Y, y vamos a disputar espacios, espacios políticos, espacios socioeconómico, espacios de identidad, regulaciones, ¿sí? Entonces, ahí, a, par, a partir de esa noción, que es una noción de totalidad social y que es una noción también de, de pensar integralmente los fenómenos, no puedes pensar una sola cara. La presión y la dominación tienen que reconstruir otra cosa. O intentarlo hacer. o intent Estoy hablando de la investigación también, pero, pero también desde la acción política y investigativa, al final vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Que no es solamente, no es una acción investigativa en el Buró, evidentemente, bueno, yo digo Buró, siempre en Cuba se dice Buró donde escribes. Es el escritorio, bueno. Entonces, y te, eh, entonces, primero la totalidad social, segundo la razón crítica, y estas es tres fases, negativa, positiva y autocrítica, que ya auto pertencioné. Y, por último, desde dónde es una metodología plural, plural. Esto también... Algunos de los hablan de... Sí hablan, hablan de manera general de temas metódicos, ¿no? Sobre todo del histórico, hablan de la cuestión histórica, dialéctica. Eh, recuerden que ahí hay un posicionamiento también de crítica al racismo ortodoxo de la época de que empezaron a hacer estudios del materialismo histórico, por un lado, y el materialismo dialéctico. No sé si conocen, pero hay toda una concentración del marxismo ortodoxo. Este es el de los años, a partir de los años 30, no 20, 30. Hay varios marxismos, no hay muchos marxismo. Está el clásico, y dentro del siglo XIX, el socialismo, el marxismo, etc. Pero, en el siglo XX, a partir de la Revolución de Chile, hay varios más siglos, ¿no? Hay, eh, hay unos más ortodoxos. ¿Qué quiere decir ortodoxo? Bueno, que intentan repetir literalmente lo que se plantea por los autores clásicos, pero en esa literalidad pierde conceptualidad el texto de los clásicos. El manifiesto del Partido Comunista, por ejemplo. El manifiesto del Partido Comunista es un gran texto, pero es un texto de propaganda. crítica. Entonces, eh, eh, si tú tomas al pie de la letra todo lo que dice Marx respecto al derecho, allí te quedas en la parte del derecho como dominación y nunca ves la otra parte, más incluso hay, en la cuestión y hay una crítica de los derechos humanos pero pues te das cuenta que es los derechos humanos como su realización Marx dice una falacia en el derecho a de propiedad, claro que lo es porque entiende tiene propiedad, no es universal pero eso incluso lo tenemos que decir, pues no es, pero eso no quiere decir que está negando que debían ser universales los derechos Ahí hay toda una serie de debates que podemos poner o no, pero lo que quiero decir es que una cosa es el marxismo clásico y otra cosa es que el ortodoxismo lo que hizo fue a lo mejor retomar algunos textos y decir, bueno, es que el derecho es un instrumento de dominación de casa, Se o sea, la amenaza es importante. Se adobrecía o se proletariado, en su momento. Y ahí coartaron muchas interpretaciones. Yo les pongo ejemplos del derecho porque yo me manejo en Italia, pero si quieren después, preguntar, incluso si quieren también preguntar, pues no se lo había dicho, levantar la mano y comentar algo o preguntar lo que quieran, adelante. Pero como sé que no son juristas y yo empecé por ahí, pero al final me he puesto, hijo, la, la, la que se ha puesto jurista soy yo. Pero bueno, aquí es los ejemplos los tengo más claros hacia mi área el... Pero bueno, eh, el tema de la eh, en el marxismo todo eso se divide el materialismo histórico por al materialismo idéntico, el ortodoxismo y sobre todo lo que hacen, la colectiva Claudio por supuesto, ve muy claro, la electricidad y la dialéctica en conjunto, eh, pero no hablan de muchos más métodos, pero uno de los que aporta aquí las cosas, háblase, ya no sé. Y sí tiene todos todo estos libros que les comenté, de investigación, donde habla más de metodología y de cómo hay que usar todos los métodos posibles para estudiar. ¿no? La hermenéutica, eh, el empirismo, todo, eh, cuando hablo de primos todos los métodos relacionados a sociología, antropología, todo, lo que fue. ¿no? En la realidad social. Y no tenemos que ubicarnos ni, ni hay un solo método, ni mucho menos, pero, pero siempre y cuando nosotros podamos usar métodos que nos aporten a ese proceso investigativo crítico, todavía no. Y por último, bueno, ¿cuál es el fin de esta teoría? Eh, los fines y los intereses de, de estas visiones de teóricas críticas. Pero nosotros no podemos tener un fin, un interés ubicado única exclusivamente en la satisfacción personal de, un texto, de mucho. Hay un De hecho, si, si hay una contradicción social que no solamente es personal, sino también como seres sociales, si asumes todas estas posiciones, estás asumiendo una posición de compromiso también en la realidad social y evidentemente está vinculado a, a determinados procesos o a pensar estos procesos, a pensar los procesos para aportar ¿no? y aportar algo que transforme esa realidad. ¿Y que, que, que transforme qué? Pues la opresión, la dominación, ¿no? eh, la, los sentidos de poderes, opresión y dominación que existen y que, nos, y que están a de nosotros en todos los sentidos, ¿no? Y no están solo en el Estado y el sistema capitalista, están en la familia, están en el sistema patriarcal, están... En, en, en todas las relaciones, desde la más pequeña hasta, la, hasta la, la más global, si quieren llamarle a la globalización neoliberal. Entonces, eh, el, el sentido de pensar un fenómeno desde, la teoría, desde las teorías críticas, eh, vinculado al derecho ¿no? o, o, o, o a temas más sociales o a otros grupos, que ustedes es en función de aportar. Y si trabajamos grupos y movimientos, hay que tener mucho, mucho cuidado, eh, mucha ética. Bueno, siempre que tener ética, ¿no? pero, pero en el sentido de, de, de la interacción con los grupos que uno acompaña, eh, uno no, no va a decir al grupo lo que tiene que hacer, para nada. Uno va a intentar acompañar, para aportar lo que uno conoce al grupo, incluso los grupos regularmente a veces... Piden esos acompañamientos, no es que el oye, te quiero acompañar, eh, tampoco es así, es un proceso de construcción colectiva que lleva tiempo, que tampoco es así, oye, puede dar, puede con ustedes, ni que las comunidades fueran la, ni totas, ni mucho menos, y además, que mucha gente llega, se lleva sus conocimientos y después no aparece más, y eso no es así. Entonces, es un poco estar interactuando con ellos. Eh, eh, con mucha ética con mucha horizontalidad porque aquí la gente no es que sepa más o menos aquí todo el mundo sabe lo que sabe eh, lo que ha aprendido en su vida y lo que también ha tenido uh, históricamente como oportunidad y temporalidad histórica yo siempre digo a mis alumnos a ver, yo tengo 20 años quizás estudiando un poco más pero es un problema de temporalidad no es un problema de capacidad también. es temporalidad uh, incluso nivel de 10 es más obvio. Eh, es un problema de temporalidad, de a lo que uno se dedica, no es un tema evidentemente de. Eh, no es un tema de, de capacidad. Y hay que tener mucho cuidado, las comunidades son muy sabias eh, históricamente, conocen sus procesos históricos, por una tradición oral de, de saber qué es lo que han hecho históricamente, si sobre todo tienen acercamientos. Mientras más antiguos, más sabiduría hay. Eso no queda la duda. No, no es menos cierto que en la antigüedad, vamos a, vamos a hacer un poquito aquí en el enocéntrico, en Grecia, en la Roma Antigua, en eh, los consejos, o, o, o pensar que los ancianos, incluso ancianas, tendrían que tener la, una voz como definitiva en las cosas, pero por gusto, porque que más experiencia. A ver, a ver, esto no es un tema de de que la selectuvo es el centro no, no, es un problema sí. bastante lógico ¿no? aunque cambiemos generacionalmente muchos grupos porque hay muchas cosas que se saben desde el punto de vista de, de, de tradiciones y tienen mucha sabiduría en ese sentido y esa es una de las cosas y esto es muy importante que hay que tener mucho cuidado en esta cuestión también de la transformación social mucha ética eh, acompañamiento horizontal etc pero una de las cosas que, por ejemplo, la plantea en la Universidad del siglo XXI, que es la famosa ecología de saberes. La ecología de saberes es... Él, él le llama así y, y usa un término que se llama la traducción de saberes. La traducción de saberes es porque los saberes todos son importantes, pero somos, son diferentes, ¿no? Una cosa es una persona que se dedica a la academia, a la investigación, y otra cosa también es una sabiduría, una comunidad, ¿no? Entonces como que hay que traducir ese saber, ¿no? Traducirlos en el sentido de podernos comunicar y de podernos aportar mutuamente. Eh, porque, porque, porque a lo mejor es probable, sobre todo por ejemplo, el derecho, que hay lenguajes a veces muy técnicos, bueno, pues nosotros traducimos eso para que los compas entiendan perfectamente de qué estamos hablando cuando se habla de un amparo, por ejemplo? ¿no? Un amparo para parar una, un manifiesto impacto ambiental que nos va. A, que, que, que es la autorización estatal para que empiece la construcción de una presa que los va a afectar y lo va a afectar el pueblo es ¿sí? así tan, tan, tan, tan práctico como eso ¿no? no es, y que implique ese amparo sin tener que enrollarse, que si proceso, que si no no, no, no, no, mientras menos rollo jurídico, técnico, mejor es claro, esto lo podemos hacer así, tiene que firmar los grupos porque son partes así pues el colectivo, no puede ser todos estos factores que nosotros podemos colaborar y, que, y que hacer esa traducción de saberes y de diálogos y que también los es lo mejor, lo jurídico, porque a veces los jurídicos retrasan los modelos sociales. Tener mucho cuidado con eso. Tenemos que hacer un paso. Ah, bueno, entonces, estos serían como los elementos fundamentales. Se los fui mezclando ya con temas que usamos más en el pensamiento jurídico crítico y que, hemos, y que nos tributan algunos autores que ya les mencionamos. Ah, de, hay, algo que sí siempre digo porque eh, me gusta, porque no es justo como tú la, de la traducción de Saberes y no cita a Antonio Granchi. Eh, eh, Antonio Granchi es el que habla primero esa traducción de, de discursos, de temas culturales, de diálogos, porque Granchi, como intelectual y militante italiano... Y, y, dirigente del Partido Italiano, fue su máximo dirigente, hasta que no murió y, y estaba dentro de la cárcel, escribe de una manera en sus condiciones, en las un poco triptado ¿no? porque a veces habla más bien como aquel, el, el, el, el uno y el otro y cosas así porque bueno, estaba, estaba preso ¿no? y además tampoco hizo así tratado completo ¿no? tenemos todos todo sus libros en el con los escritos en la cárcel, sus comunicaciones. Por tanto, no, no tiene, por ejemplo, un capital con demás. Pero sí siempre se plantea que Granchi sería el primer gran teórico, cuando menos, tantos, no vemos eh, dos ¿no? De la parte política de Marxismo, ¿no? de lo que más llama la superestructura. Y yo diría, bueno, es, toda, es todo el teórico el que, el que nos aporta una serie de elementos en esta parte eh, de los elementos políticos, culturales e ideológicos, no solamente políticos. ¿no? Pero la superestructura también es eso, ¿no? todo el ámbito político, cultural e ideológico. Pero si menos separado, ¿no? Y no es que se separe de la economía, tiene clarísimo que los procesos socioeconómicos son eh, fundamento y base en todo esto, sin, sin determinarlo todo, ¿no? Porque no siempre la economía, no, no, la economía no determina las cosas. ¿no? Ningún no determina nada, ¿verdad? todos son condicionantes de posibilidad. Se pueden dar o no la, la, unas relaciones de, de, de condición de posibilidad, efectivamente. Cuando ves el marco global, que es lo no que hace Marx, es el marco global, si ves cómo el sistema capitalista nos condiciona la posibilidad de muchas cosas de su relación, de su relación del capital socioeconómico, pero. Eso no quiere decir que los procesos políticos, ideológicos, culturales, etcétera, no sean complejos y que incluso han cambiado, cambiar, por ejemplo, los procesos económicos computados también. Que hay una relación, de una maneja interactuando y Granche un poco se mete ahí entre esos procesos, Preguntándose sobre todo cómo nos dominan eh, cultural y ideológicamente. Hay un proceso de dominación que no es solamente económico que no solamente pasa por la relación de explotación laboral, salarial, descrita básicamente en el capital, ¿no? de, de, de, del capital industrial. Hay un proceso de dominación cultural que genera hegemonía y que nosotros reproducimos el sistema también. Nos guste o no, de eso podemos hablarnos pero... pero entonces él usa el término de traducción también, de traducción de saberes, de traducción... Entonces, bueno, ese término viene allá, porque por no lo sitio. Pero a veces hacen eso los... Compañeros y compañeras que ya son muy famosos. Y bueno, hay que también buscar pues, las raíces, no, no olvidar los clásicos. Bueno, esa sería la base. La base de, que, y para cerrar, de, de ese pensamiento jurídico-crítico, de cómo lo hacemos, de cómo nos interesa intelectual No solo con los saberes, sino también uno, en un compromiso y acompañamiento político-social para la creación de un conocimiento comprometido, no es. Incluso, no, no solamente crear conocimiento es, eh, y obtener resultados, es interactuar en el ámbito docente, investigativo, docente también. Porque uno no está pensando solamente en que la gente puede investigar. La gente va a ejercer sus profesiones. Y en el ejercicio, esto puede ser una guía, aunque no sea una investigación. Esto puede ser una guía. ¿No? Y es lo que me interesa ejercer, por dónde voy a ejercer, desde dónde lo voy a hacer, ¿Qué resultado quiero? Es una guía para, para tu ejercicio también profesional eh, de aprender lo que voy Y el pensamiento jurídico-crítico -crítico es eso: un pensamiento plural, plural que ya no va a dar tiempo. Lo quería Carlos, un vamos a tener una interacción un con él. Sí. Ah, ya leí. Eh, cinco minutos, ya es cuatro, ¿cierto? cierro. Son doce, once. Para dar las bases de este pensamiento jurídico crítico, sobre todo en América Latina. Aquí hay un texto, de hecho, acá encontramos un texto de Bolmer. este acaba de publicarlo, tiene muchos de estos temas acá, no, no todo. Yo tengo, yo tengo un texto publicado en Derecho como Ciencia Social que habla de todo esto que le pide ahora, que ya tiene muchos años, es muy probable, no me acuerdo, pero es muy probable que le haya dicho muchas más cosas ahora. Pero este es el primer texto que publicó también Bolmer que se llama Introducción al pensamiento jurídico crítico. Se parecen bastante. Este, este tiene temas de pluralismo jurídico más amplios y este es como el inicio. Los dos, este yo creo que, este está en la red, se puede bajar, en la azul, en ILSA, y este lo están vendiendo y no está tan carta, tampoco, si le si gusta más el papel, si no por ahí después se puede circular en la red también, sin que nadie lo sepa. Eh, no, no, pero, pero no está la CARI, incluso siendo la CARI. Lo presentamos en jurídica el año pasado y los volver. A ver, con el pensamiento jurídico, el jurídico primero es muy plural el Primero tiene base, sobre todo en los años 60, en el siglo XX eh, Y tiene que ver con muchas escuelas no, no voy a hablar de todas las escuelas, hay muchas escuelas y Hay expresiones, hubo expresiones en Europa, todavía las hay Y en América Latina es muy fuerte es muy fuerte, tiene muchas bases, tiene base en todo esto documentario histórico y metodológicamente, pero eh, ha conformado escuelas y tradiciones y grupos más vinculados, por ejemplo, al marxismo ortodoxo, como es la crítica jurídica de Oscar Correas, acá en México, o a la filosofía de la liberación y a la teología de la liberación, como es el naturalismo histórico analógico de su ancla de la Torre de Angel, eh, o a la historicidad una historicidad crítica material del derecho, por ejemplo, que tiene que ver con la historicidad una nueva historicidad de los derechos humanos pensada desde eh, la conquista de América y todos los debates de, de, lo, de, de los curas estos que tuvimos que se enfrentaron a, a la dominación eh, sobre los pueblos indígenas como Arturo Las Casas, eh, Vasco de Quiroga, Alonso de la Veracruz, Antonio Montesinos que es el primero que hace la teoría esa a favor de los pueblos indígenas, los dominicos. Sobre todo que hoy tenemos acuérdense que en México hoy tenemos eso es una de las bases fundamentales no solo para trabajar pensamiento sino para trabajar el activismo social porque están todos los centros de derechos humanos vinculados a esas tradiciones de teología de la liberación como es el PUC eh, eh, el, el eh, y, y el, el, el, el Vitorio el Vitoria, donde está incluso el coche el padre, que trabaja de derechos humanos y, toda la tradición en la cual es muy importante para México esto. tiene que ver con la raíz histórica pues, de Mesoamérica, del, del tema de la imposición, del catolicismo, de, de la religión y cómo por ahí también hay toda una vertiente, vamos a decir, revolucionaria resistencia que tiene que ver con ustedes y con pensar no solo la defensa de los pueblos indígenas sino también elaborar estrategias de resistencia y de defensa el, el, el PRO y el Miguel Agustín PRO, el Pacto de las Casas, el de Chiapas, Entonces, Centro de Derechos Humanos. Pero bien, esa tradición. Entonces, ahí hay una escuela muy interesante que el precursor es, este es profesor, que es de Aguascalientes. Jesús, Jesús Antonio, de la Torre de Todas las escuelas están acá. En los dos libros hay capítulo de cada todas las cosas. Pero bueno voy mencionar solo las mexicanas. haría la crítica jurídica de Ojal Correas mexicano-argentino que viene después de la dictadura para acá y habla de todo el marxismo jurídico está la escuela de Jesús Antonio y toda la historicidad está de los Derechos Humanos que más bien tendría que ver con Alejandro Rocío, es un autor que está en San Luis Potosí, muy joven, que está contemporáneo con nosotros, que, que, que trabaja toda esta felicidad desde la colonia, por ejemplo, ¿no? de los Derechos Humanos. Y por otro lado estamos los que hacemos sociología jurídica crítica, antropología jurídica crítica, o, por ejemplo, yo hago un neocarcismo jurídico crítico, más vinculado con Cuba, por ejemplo, estudio Cuba, estudio de derechos humanos y derechos de pueblo indígena desde el de vista crítico, eh, y más vinculado a México. Eh, somos, hay varios grupos, ¿no? hay grupos dedicados a la antropología, a la sociología, como el colectivo de emancipación en Michoacán, que todo el mundo también hace mucho activismo. Hay, hay más teóricos, pero muchos también hacemos activismo, así judicial, socioledad, etc. Entonces un poco, para que tengan el panorama, es muy plural, se basa sobre todo en todas estas cosas y lo que pretendemos es, lo que ya comenté en todos los principios anteriormente, es intentar aportar algo, acompañar horizontalmente y sobre todo también estas condiciones de opresión en las que vivimos desde nuestro lugar y desde lo que sabemos y lo que hemos aprender. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, vamos a intentar que cuando salgamos que nos apaguen ese aire acondicionado que creo que a varios ya nos está afectando. Vamos a dar un espacio de unos 10 o 15 minutos de preguntas y respuestas. Salimos a un momentito más para tomar café y si hubiesen más preguntas y respuestas, que estuviera todavía más acalorado. Este, los comentarios, pues regresamos eh, todavía con la, con la doctora Milay Bugos, entonces abro la, abro el espacio para que ustedes puedan formular sus preguntas. Sería bueno que lo pensaron desde ustedes, estudian, trabajan. Para el, para el café tendríamos que preguntar con nuestros colaboradores si ya hay eh, café y galletas porque la vez pasada no hubieron galletas hubieron reclamos históricos fuertes y finalmente bajaron las galletas pero en el momento en donde ya todo el mundo estaba pues la...